Muchas, muchas gracias. Oíste Fulvio, Julio Amado. sin pasión, te dijo Julie. <risa> <risa> Así que sin pasión los análisis. Hay que ponerle cierta dosis de pasión. Sí, es verdad. Para que sea interesante el asunto. Eh, el análisis que hace Amado nos llama a nosotros a reflexionar con relación a lo que es también nuestra República Dominicana. Aquí hay cierta dosis de racismo, Ay. y eso estamos lejos de Estados Unidos, Ay. y tenemos el negro detrás de la oreja, y a veces nos creemos los blancos. Ay. Entonces, ¿qué será en Estados Unidos? Una nación creada por eh, nórdicos, normandos, anglosajones, y luego, ustedes conocen la historia de cómo eh, fueron entonces la fuerza laboral, eh, laboral negra para las cosechas de algodones y otras tantas eh, actividades que se daban para ponerlo bonito, amado, ¿verdad? Entonces, eh, es una situación que la humanidad, como, como como sí, tiene que pensar muy bien porque somos iguales. Nuestro, nuestra genética eh, no tiene esas diferencias así marcadas. Somos seres humanos todos. Uno con la piel de un color, otro con la piel de otro color, pero somos seres humanos. Ese es el fin común. Bien, hoy quiero compartir con ustedes un video de una diputada de Asua. que sucedió en la Cámara de Diputados, la diputada Yudelka de la Rosa. Que simplemente eh, lo que da es pena de cómo se ha cualquierizado esta sala de diputados tan solemne, tan honorables, y se ha llegado a estos límites. Pero trae eh, de entre mano, a, a algunos mensajes que es bueno compartir con ustedes. Lo he considerado necesario. Yo quiero que me le den audio a eso, por favor. que envuelve un interés particular, pero está... Fulvio, ¿Sí? ella emitió unas declaraciones donde eh, informa a lo que ella se refería, que aún con todos los equipos que van a comprar el gobierno le van a dar la pela. Ella, ella, el video está ahí en sí, las redes. Es, es bueno aclarar que ella es diputada por la, de la Fuerza del Pueblo. Ella sí. era del PLD y sí. renunció y entonces sí. de la, es del grupo de Leonel Fernández, sí, sí. la Fuerza del Pueblo. Eso, sí, sí, pero el, pro, el problema, el enfoque que yo le quiero dar casualmente uh -huh. es uh -huh. eso, que es un asunto de salud que estamos tratando con, con el pueblo. Un estado de emergencia dentro de una pandemia se sobreentiende que viene dado por análisis científicos, viene dado por asunto de cuidar y preservar la salud del pueblo, que es una responsabilidad del Estado, en este caso directamente del presidente que nos está gobernando en estos momentos. Entonces, viéndolo de esta manera tan simple, de que esto conlleve, a tener eh, recursos de parte del Estado para usarlo para el candidato oficialista o para candidaturas, o viéndolo de la otra manera, que lo puedan usar también estas condiciones para facilitar, eh, captar adeptos para una determinada candidatura. Eso es simplemente salir de, de la parte humana, romper los cánones humanos de la importancia de la salud. Por un lado, eh, Albuquerque señala en uno de, de sus tweets que quiero compartirlo con ustedes que los 40 mil millones de dólares eh, de pesos que fueron tomados de la AFP, que le pertenecen a los trabajadores en calidad de préstamo, eh, van a ser usados como activo para la campaña oficialista. Eso dice Albuquerque. Y por otro lado, eh, yo quiero si producción lo tiene que lo pueda poner por favor, que lo envíe también. Por otro lado están también las condiciones que habla del estado de emergencia. Eh, eh, eso no, yo quiero la declaración de Alburquerque. La declaración de En sí. el tweet. En el tweet, sí. Lo que él dijo, lo que él dijo, que 40 mil millones. De, de la AFP para financiar campaña de Gonzalo Castillo 40 mil millones de AFP ustedes saben el tema tan serio que se está tratando con relación a las exigencias de los trabajadores que, que lleva a Botello en la Cámara de Diputados de introducir esa, es, es, ese tema en agenda de que se pueda conocer y que los fondos de AFP puedan darle parte de esos fondos a los trabajadores en estos momentos de pandemia. Hemos tratado aquí los pros y los contras, y hemos tratado aquí también el peligro que trae con relación a lo que es la parte de la inflación. Entonces, esta forma tan alegre de ver estos temas tan importantes, tan delicados en lo que es la nación, y uno se, se pregunta, ¿este proceso que hemos vivido de inflación inmediata donde hay demanda de servicios, que ha provocado alza de precios, donde hay, donde hay alza de dólar, que ha provocado también alza de precios, alza de combustible, y una carestía para el consumidor, y también el poder adquisitivo de la moneda del peso se ha reducido? Lo que antes... Costaba 50 pesos, ahora el poder adquisitivo es 40 pesos, porque usted tiene que cambiarlo el 60 por 1. Entonces, todas estas entramañas son peligrosas en un país que tiene que mantener la estabilidad y, especialmente en estos momentos, porque atañe directamente al ser humano, atañe directamente al ciudadano dominicano. En conclusión, yo creo que la parte política, en vez de ayudar en estos casos de dirigir las acciones hacia enfrentar una pandemia, lo que hace es daño, lo que ha estado haciendo es daño, tanto de un lado como de otro. Se deben presentar soluciones, se deben presentar eh, propuestas válidas, fuertes, firmes, pero tomando en cuenta a ese ser, a ese ciudadano dominicano. La propuesta de la unión, de la cumbre, son propuestas eh, responsables, porque debemos de participar todos en las soluciones. Y el riesgo que el gobierno se coge al él solo ser el, el auspiciador de las iniciativas, él solo buscar las supuestas soluciones, él solo ser el actor principal, es un riesgo político que le está causando también eh, un costo sumamente elevado ¿por qué? porque las respuestas no han sido la más aconsejable no han sido la más eficientes. es decir que Lionel tenía razón cuando propuso el diálogo <risa> no piden, nacional piden, para piden. enfrentar todos juntos claro, y se claro, iban a despojar claro. ahí y se iban a limar muchas pero eso le desde la oposición desde, sí, la... Sí, desde, desde el, el también, también lo hizo yo me oigo sí, Luis Pero también. eso le conviene, a, a, la, eso le conviene es a, a la oposición Que eh. siga así todo Le conviene bueno, para, a Binader, le conviene sí. a Lionel Déjenlo que siga así no. no si sí, son pero, tan pero, malas pero, las decisiones que ha tomado el gobierno, déjelo decir así porque le conviene a usted pero, y el país. Obviamente. Polis, claro. No, pero que no, se supone. Pero es el país no, primero, no, es la oposición. Es que no no, en la, el país. Eso es lo que la oposición plantea, Fulvio, ¿cierto? O sea, no es un asunto político, que sino no, de, de interés nacional. O sea, pero que tú estás claro, diciendo. Que político, pero que, que él está es, diciendo. Mío, como está claro, saliendo bien la, es la cosa. Ellos quieren que les den tenemos un Tenemos una llamadita, muchachos. No, buenos no, no, días. Sí. No, no, no. No, no. Fulvio, no, no? tenemos una llamadita y para que ya concluyas, si ¿sí te para parece. Sí sí. Sí, sí, sí. Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. Yo quiero hacer una preguntita porque usted me ayude a calcular eh, todos los que están ahí, menos Fulvio, porque Fulvio no me va a ayudar a calcular. Uh -huh. Siquio denunció. No, no, espera un momentito. ¿Qué que usted dijo? ¿Que Fulvio no qué? Que tú no me va a ayudar, eh. Ah, de... No, no me va ayuda a Ustedes sí me ayudar a calcular. Usted sí me puede ayudar a calcular. Cuando Siquio llegó, es más lo que habla. Cuando Siquio llegó, denunció que sí. del presupuesto del ayuntamiento faltaban cuarenta y pico millones. ¿Es así o no es así? Sí, pero. Eh, ok, eso. espérate, espérate, dame un segundito para que ah. me ayude a calcular. Ok. Él justificó que no era un defecto que había, sino que según la gente no había pagado en la pandemia, porque todo el mundo, la mayoría estaba cerrado, esos cuarenta y pico millones, creo que 42 43. faltaban por eso, porque la gente no había pagado. Cuando él habló de eso, eh, eh, la pandemia tenía un mes y seis días que habían cerrado. Entonces la pregunta es, calculando, pues yo calculo más muchas veces, si en un mes y seis días se habían dejado de pagar del pueblo cuarenta y pico no, millones, no, no. Pues entonces entra cuarenta y pico millones todos los meses. Bueno, no, no, no. Eh. Pero, pero no pues, explíqueme. Te lo voy eso, a explicar. No no, no. Te lo voy a explicar. No, Fulvio. No, no. no, no. Mira lo que pasa. Si Kio se adelantó al tiempo y no debió de tocar ese tema porque fue un error. No sé quién fue que se lo dijo que lo hiciera. Porque él no puede proyectar de que no va a haber una recaudación. Ya después que se abra definitivamente, puede recuperarse esos ingresos propios que son lo que nosotros pagamos aquí en el ayuntamiento. Pero de hecho, el ayuntamiento recibe 20 millones y pico, 21, 22, no, no sé, fijo, del Estado Dominicano, que es el presupuesto de la nación. Eso está ahí. De lo que él no va a tener, y se proyecta que serían unos 45 millones al año, porque no ha habido la recaudación este año Exacto. producto de la pandemia. Es un error, porque ha puesto a confundir a la gente para justificar de cosas que él no va a poder decir qué hacer. Ahorita, sí, sí. cuando él estuvo en la entrevista, también yo digo que comete un error con justificar que las obras ya en curso del presupuesto participativo que le hizo la pregunta a Fulvio y que yo sí. había denunciado, que iba a ver y que le iba a dar continuidad, pero lamentablemente él tiene obligación que darle continuidad. La va a parar. Sí. Si la para para hacer otras obras, va a ser un problema. Fulvio, Fulvio er. concluye. concluye, porque tenemos sí. que ir a la pausa. A, a, a, aquí el sí, tiempo, sí. aquí, aquí sí, lo es importante es el pueblo dominicano. Tener un estado de emergencia para que el candidato oficialista salga de noche no, no, a, a hacer campaña. Y los opositores tienen que estar cerrados en la casa. Y el pueblo cerrado en la casa, escuchando por televisión y todos los medios, miles de anuncios de más de 7 mil millones de pesos, en publicidad, metiéndole en la cabeza a San Gonzalo, que el Papa lo va a beatificar entonces es una lucha totalmente desigual pero ustedes lo aprobaron y, y, y si el estado de emergencia es simplemente para mantener la persona en la casa el presidente por decreto puede mandar a cerrar todos los dietrín, todos los lugares, restaurantes, claro. bebederas discotecas y todas esas cosas decreto también que no tiene ningún sentido. Entonces, la otra parte, lo que se ha demostrado con el estado de emergencia es un aprovechamiento total de las negociaciones ilícitas que se han hecho desde el estado y permitida por los funcionarios y todavía no hay ningún caso sancionado. Y vamos a negociar simplemente mil quintales está de ajo. Pero bien, Fulvio. Much, muchísimas Totalmente, gracias. Concluyendo, eh. están negociando con la inteligencia del pueblo. Muy bien, muchísimas gracias, Fulvio.